Eh, hola, acabo de llamar de la imprenta que compré unos, mandé imprimir unos volantes y Valderrama hizo 1.500 en vez de 1000. O sea, gracias, se coparon Y voy a ver cómo salieron La idea era que hay un <coughs> una especie de convenciones que están por acá Y también una vez fui a hacer unas proyecciones Y dije, tenía que haber llevado volantes o algo Y, y espero que en algún momento poner poner algo, entonces ya no sé publicidad Queda ya algo que la gente se pueda llevar entonces Ahí quise... ¿Dónde <risa> Que se van a quedar todos en el canal. Ahí quedaron algunos, pero básicamente con estos. Ahí es el póster. Y atrás puse la descripción de los personajes, las redes sociales y todo lo demás. no es mucho más que eso y, y espero tener rápido un evento para poder llevarlo y bueno eso es todo gracias por ver